tenemos muchas ganas compartir nuestras historias de reina animal, de los animales, algunos más lejanos y otros más cercanos. Y nos vemos eh, 11 de mayo en beneficencia. Ok, hasta luego. esta vuelta de Sarabia presentaremos en Lendo Music el nuestro nuevo disco Animal Republic, que está inspirado Dedicat o influenciat por diversos animales que nos acompañen en cada pesa que conforma el disc. Hola a Soqueva de Besarabia y me encantades de presentar el Nostre último Disc en el Festival Ecnomusic de Valencia. Es una festa y un luxe para nosotros participar en este festival que tiene una programación fantástica. El entorno es inigualable. Empleé en entre Valencia y se lo anima a pasar mol, pero que molve.